Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar el hueso parietal. Como veis, eh, nos encontramos aquí ante una vista eh, frontal y una vista lateral del cráneo, en el cual se puede localizar perfectamente cuál es la situación del hueso parietal que está en color verde. En esta vista anterior, bueno, pues eh, con, en función también de la vista lateral, podemos ver que eh, se localiza en la parte superior y lateral del cráneo. Ponemos aquí localización en la parte superior y lateral del cráneo. No se trata de un único hueso, ¿vale? sino que son dos huesos que están articulados entre sí. Ya veremos luego después cómo. Por tanto, hablamos de que se trata de un hueso par y simétrico. También se, eh, cada hueso parietal, que lo tenemos aquí, se nos va a relacionar con cuatro huesos, que serán el frontal, el esfenoides, tenemos el eh, temporal y el occipital. Luego veremos cuáles son, eh, cómo, cómo se articulan con cada uno de estos huesos. Bien, pasamos entonces a analizar un poco más en profundidad este este hueso parietal, ¿vale? eh, bueno pues en estas vistas, de nada, dando un cortaxial, tenemos eh, eh, la bóveda del cráneo y nos encontramos, nos vamos a encontrar con que eh, hay una cara interna, aquí nos localizamos, esta es la cara interna y una cara externa. Vale, a simple vistas podemos ver que esta cara interna ¿vale? va a ser eh, es cóncava. Y que tiene una serie de impresiones, si os fijáis, nos encontramos aquí una serie de impresiones que las denominaremos surcos. ¿Vale? A través de estos surcos van a discurrir la arteria meningea media. ¿Vale? También nos encontraremos otro surco, en esta cara interna, aquí no se aprecia bien, pero estará, estará por aquí, eh, este surco eh, que, bueno, que se corresponde con el seno sigmoideo, que está cerca del ángulo mastoideo. Pasando ya a la cara externa, bueno, pues, eh, la cara externa, vamos a encontrarnos que en la línea sagital es donde nos vamos a encontrar eh, pues, el, el, donde se van a articular estos dos, estos dos huesos parietales. Bueno, y podremos observar Aquí, si os fijáis bien, hay unas, unas líneas, ¿de acuerdo? Estas son las líneas temporales, ¿vale? Son, es la línea temporal que será superior e inferior. En la línea superior, temporal e inferior, eh, se va a insertar la fascia del músculo temporal, ¿vale? Mientras que en la línea inferior quien se va a insertar será el músculo temporal. Algo que también que no hemos dicho y que sí que se aprecia es que estos dos huesos parietales, por su cara externa, es convexa. Es convexa. Bien, pues pasamos entonces a ver las relaciones. Cómo se articulan eh, el, los, el hueso parietal con... con bueno, con los huesos que lo van a rodear. Entonces, tenemos que eh, anteriormente, en la parte anterior, los huesos eh, parietales eh, eh, se va a articular con el hueso frontal. Bueno, entonces, ¿a través de qué sutura? Bueno, pues a través de la sutura coronal. Los huesos hemos dicho que el, los huesos parietales izquierdo y el derecho se articulan eh, uno con el otro a través de que de la sutura eh, sagital. Vale. Luego, estos huesos parietales izquierdo y derecho se van a articular con el occipital a través de la sutura landoidea. Y lateralmente se va a articular el hueso parietal con, cada hueso parietal, con el esfenoides a través de la sutura esferoparietal. ¿Vale? Nos queda todavía un hueso que es el temporal y el temporal se articula con el hueso eh, parietal a través de la sutura escamosa. Pues nada más, hasta aquí este vídeo, ¿vale? Venga, nos vemos chicos.